Buenas tardes, Meridiano Interactivo está en el aire y lo primero es lo primero es lo más importante que el día de hoy aquí en San Francisco de Macorís se está desarrollando una huelga que tiene un elevadísimo porcentaje de respaldo a juzgar por los comercios cerrados y la escasa circulación vehicular vamos a ver las imágenes de este paro que se inició en la mañana de hoy y naturalmente con el matiz de un refuerzo policía militar que se ha extendido a toda la ciudad. No obstante eso, los incendios de neumáticos se están produciendo en estos momentos en diversos, diversos puntos de la ciudad, mientras tropas policiales, élites, están patrullando la ciudad en prevención de incidentes. Y otro tanto están haciendo los jóvenes que respaldan la huelga, que han logrado incendiar neumáticos en lugares tan... ...de tradición beligerante como la avenida Libertad en la Franca Lullón... ...y en la avenida Fuerte Duarte... ...donde hay una fuerte presencia eh, policial del cuerpo élite de Suárez y Linces... ...y también los topos y miembros del comando del de batallón de, sac, de cazadores de Contanza. En todo lo largo y ancho de la avenida Libertad están colocados los agentes policiales... ...que están resguardando los lugares públicos, los comercios, entre tanto, unidades repito de élite SWAT, recorren la ciudad en prevención de incidentes. Este es el panorama que se vive en el día de hoy aquí en San Francisco de Macorís, en este, en este día de huelga, convocada por el Frente Amplio de Lucha Popular Falpo. Aunque ha concitado el respaldo en todo el comercio, no todos los comerciantes están de acuerdo. Gusenor, por ejemplo, en la voz de su presidente, manifestó su oposición, al igual que otros comerciantes que han optado por abrir un parte de sus puertas hasta el mediodía, y a partir de ahí entonces han cerrado la puerta totalmente. Bueno, no podría decirse que en respaldo a la huelga, pero sí con una medida precautoria, y además de eso, ¿a quién le van a vender? Si no hay nadie en la calle. No hay gente en la calle, no hay clientes para comprar. Esta es una vista del mercado municipal donde tradicionalmente están acostumbrados a abrir sus puertas. Y hoy se vieron precisados a permanecer con sus negocios cerrados. Cero eh, transacción comercial para los mercaderes que se tuvieron que conformar con las primeras horas de la mañana para posteriormente entender que ahí no había nada que hacer y muchos se comenzaron comenzaron a marcharse hacia sus casas. Ese es el, pan el panorama de San Francisco de Macorís el transporte y el comercio están paralizados como consecuencia de esta huelga convocada por el Frente Amplio de Lucha Popular en demanda de una serie de reivindicaciones, entre ellos la construcción del puente sobre el, en Ugamba, sobre el río Haya, la construcción del puente en Bijao, la construcción de la carretera Naranjo Dulce, Gaspar Hernández, perdón, Río San Juan, la construcción de una plaza de la cultura y a eso le han ido agregando cosas. Con la construcción de una estación de bomberos para los bomberos civiles de San Francisco de Macorís. Vamos a ver entonces, ya lo de la huelga es irreversible, pues ahí no hay para nadie. Vamos a esperar entonces el boletín.